Una guagua de la ruta Villarriba-San Francisco de Macorís se deslizó al mediodía de este jueves en el municipio de Castillo, resultando dos personas lesionadas y un hijo del conductor. La licenciada Joanny de la Cruz, quien sufrió algunos traumas leves, señaló que están vivos por la gracia de Dios, mientras que Danilo Paredes, conductor de dicho vehículo, dijo que un neumático se explotó y se volcó evitando chocar a otro vehículo y era no para Macorís entonces cuando voy a enderezar la de adorno la cueva me explota una goma y me lleva ahí encima una guagua y pues no Pues no matarme junto con el chofer doble guía y la metía la sangre a la guagua y tengo un a de maroma y así, gracias salimos ¿Sí? vivos, Nosotros tuvimos mucha vuelta mucha vuelta y el niño mío fue que se dio duro y una, una señora que iba se me abrió la cabeza ahí, dio muchos golpes me metió por ahí, aquí y para ese golpe en el país la negra, por guagua, a la y aquí los lesionados recibieron los primeros auxilios en el Hospital Público de Castillo y luego referidos al Hospital Público San Vicente de Paul de la ciudad de San Francisco de Macorís, INTN.